We'll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 Tremendo. Bueno, yo eh, invité a una, a una amiga que es eh, Anaí, que podés acercarte si podés, para hablar un poco con ella. Eh, Anaí Meri es, eh, es mapuche y es docente de historia. Bueno, eh, me interesaba entonces que viniera Anaí. Bueno, buenas tardes, Mari Mari, como Mari Mari usted.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 Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. <tose> <tose> <tose> Buenos días, nos encontramos en la ruta 22, rotonda de la ruta 22 en Cipoletti con un corte de la, del puente carretero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 Estamos acá con María, Nahuel, la mamá de nuestra Machi, y Betiana con Luán. Estamos acá en el aeropuerto esperando que la dejen ingresar para poder ver a su hija, a nuestra Machi, a nuestra autoridad de Puelmap. Mari Mari Puche, Mari Mari Machi, Mari Mari kolonko, Mari Mari eh, nienko, nientre, nienko, wimpul,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 ¿Qué carajo hacen? ¿De qué hablamos, loco? Eh. ¿Qué les pasa? Le ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué carajo les pasa? ¿Qué te pasa, ¿Qué te pasa te pasas, eh? ¡Si no están haciendo nada! Pues, ¡Ya no estamos haciendo nada nosotros! ¿Qué te pasa? Ay, ay, ay, ay, eh, que ¡Qué tranquila, qué tranquila! ¡Qué tranquila, loco. Este loco! ¿Qué ¿Tú hablamos ¿tú te estás haciendo? Para no. Para ¡No, no, loco! ¡Te eh. juro ah, que te rompo aquí, tío de puta! Bueno, tranquila. Vamos, a seguir. sin vamos. la vamos, vamos, vamos, Estoy... ah, No le podemos hacer sí, sí, a ¿Sí, si ir por acá o nos van a, a catar? El horario de visita, ya que no, no, no, no, no, no, es para, no, es para nosotros de, a recibir. ¿y cómo la van a recibir si la de no, no, que rueda? No, no, no. Igual no. podemos pasar el aeropuerto en un no, área pública. Claro, pero por vamos eso, estar afuera, Por eso más no, no, que nada vamos a estar lejos, pero la intención de poder estar poder estar cerca, lo más cerca posible. Chivetiana Polar Nahuel, Mari Mari Pulamuel, estamos acá en las Kenguin Mapu, estamos haciendo, hicimos Kenguin, le mandamos Cumene Wen, te Machibetiana, tipu a ti Betiana Pulamuel que están detenidas, te a los Puguenzu que están resistiendo en el, en el territorio de las las Kenguin Pulmapu. Jumene vuelta ti, se entrene vuelta a ti, para que nuestra machi pronto vuelva a su regue, pronto vuelva al territorio. Les mandamos Jumene vuelta a ti de acá.